En esta ocasión vamos a, a explicar eh, con este video pues a colaborarle a los compañeros para que tengan un referente y puedan observarlo y escucharlo cuantas veces lo consideren necesario y así puedan avanzar en la ejecución del proyecto. Recordemos que Project es una herramienta como en su clase se lo había comentado eh, inicialmente es una herramienta de soporte la cual nos permite hacer gerencia de proyectos. Y lo más importante, pues eh, nos facilita, es una herramienta que flexibiliza el proceso de programación de las actividades del proyecto. En tal sentido, pues vamos a configurarlo para que nos colabore en dicha acción. Lo primero que vamos es a la pestaña de archivo. Aquí la tenemos. Eh, antes que se me olvide pues en información necesito estar conectado a internet para poder mirar las diferentes plantillas del formato de la matriz global mpt global .mmpt. ese es el archivo o la matriz que me contiene perdón que me contiene todas las todas las plantillas aquí están en planes observen ustedes que se trata de conectarse a internet me trae toda la carpeta de negocios ¿Sí? Y al conectar me muestra todas las diferentes plantillas que tiene en este momento Project como referente, como ejemplo de ayuda. Por ejemplo, la revisión de administración de la ISO 9001, eh, el plan de proyectos para el nuevo negocio, lo que le estaba comentando a la compañera. ¿sí? En este caso, si yo quiero observar esta, pues sencillamente doy doble clic. ¿Sí? Y me, ella se descarga y me empieza a mostrar cómo se realiza un plan de negocio frente a esa propuesta sí. listo eh, volviendo a la carpeta entonces tengo en nuevo tengo las diferentes plantillas eh, la información ah bueno esta es el formato mpt aquí cuando ya empiezo a, a generar los calendarios ¿Sí? que eso ahora lo vamos a mirar y eh, en opciones vamos a configurar el calendario nuestro es importante tener en cuenta que estábamos hablando de, de, un, de una disponibilidad horaria a partir del anteproyecto, pero recuerden ustedes que esa es la disponibilidad horaria que se tiene para la, la realización del anteproyecto no para la realización del proyecto entonces en tal sentido vamos, pues, vamos a programación Inicialmente en mostrar, eh, recuerden ustedes que podemos configurar la moneda que vamos a, a utilizar para costear el proyecto y qué calendario vamos a utilizar, el calendario que en Colombia se utiliza es el calendario gregoriano en tal sentido este va a ser el nuestro, ahora vamos a programación y eh, vamos a decir que la semana comienza el día lunes para nosotros aquí está eh, y que el horario predeterminado, ojo, el horario nuestro predeterminado va a comenzar a las 8 de la mañana. Entonces vamos a decir que comienza a 8 de la mañana. El proyecto va a comenzar a las 8 de la mañana. ¿sí? Y va a terminar a las 6 de la tarde. Con 2 horas de almuerzo de 12 a 2. 6 de la tarde. Aquí está. Miren. ¿Sí? Es un horario laboral de 8 horas. De lunes a viernes. Una cantidad horaria de 40 horas. Y para project. El número de días eh, hábiles en un proyecto es de 20 días. O sea que siempre estamos hablando de 20 días hábiles como mes para Project. Cuando hemos configurado esta parte, que es la parte básica, la parte general, entonces vamos y le damos aceptar. ¿Sí? Ya en esa parte ya hemos configurado eh, la parte de la programación para Project. Y ahora sí nos vamos a Proyectos. Y en el proyecto vamos a mm, configurar eh, nuestro calendario de tiempo de trabajo. ¿Sí? Eh, esta, esta ventana que nos permite, nos permite ir configurando de acuerdo al calendario de la región, de acuerdo al calendario empresarial, laboral que nosotros estamos utilizando, nos permite eh, configurarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos. Inicialmente me permite trabajar sobre el estándar del calendario estándar de project o si no yo quiero puedo crear uno por ejemplo supongo que voy a crear uno aquí le voy a decir por ejemplo calendario norman norman justiniano justiniano ahí está sí. me dice que si voy a hacer una copia sobre la base del estándar del calendario yo le digo que no que si voy a crear una nueva, un nuevo calendario base, le digo que sí. Entonces le digo aquí aceptar. Ah, perdón. Le, le, me parece que no lo cambié. Eh, era aquí. Crear una nueva, una. Bueno, ya se me fue como. Se me fue como calendario estándar. Listo, bueno, no hay problema. Entonces, calendario estándar, Norman y Justiniano. Ahora. Vamos a configurar primero que todo, debemos de revisar los días de fiesta del calendario. Hagamos un ejemplo, eh, cuáles son los diferentes días de fiesta durante la periodicidad del proyecto, cuáles son los días de fiesta que son días de fiesta no laborables? Hay que tenerlos en cuenta. Recuerden ustedes que inicialmente habíamos establecido un horario de lunes a viernes. Ahora, entre el lunes a viernes, ¿qué días de fiesta existen? En este caso entonces encontramos que el 3 de noviembre es día de fiesta. En ese análisis que estamos realizando de los días no laborables del calendario ah, del calendario gregoriano. Y entonces en tal sentido doy clic aquí en esta celda y escribo día de fiesta correspondiente al 3 de noviembre. Doy enter. Me voy nuevamente encuentro que el 17 de noviembre también es día de fiesta, doy clic aquí en la celda coloco día de fiesta sí, enter y ya encuentro esos dos días de fiesta lo mismo sería con el mes de diciembre, enero, febrero y todo, ¿sí? o cada uno de los días de fiesta a tener en cuenta, recuerden lo mismo la semana, la semana de semana santa pero también eh, estos son los estos son las excepciones. supóngase que el 20 de noviembre eh, la fiesta la, la fiesta de la empresa por estar de aniversario ese día no va a laborar nadie entonces ese día hay que tenerlo en cuenta también entonces le vamos a colocar aniversario de la de la empresa ¿sí? doy enter y allá ya lo tengo pero también tengamos en cuenta, por ejemplo, que el 26 de noviembre, supóngase que Justiniano cumpleaños. años. ¿sí? Y ese día, por, porque Justiniano es el director del proyecto, ese día todos los miembros del proyecto, todo el equipo del proyecto van a trabajar hasta el mediodía. Entonces aquí le vamos a decir cumpleaños de, del director. ...del director... ...justiniano... ...sí... Doyente, ...pero no es todo el día... ...solamente se va a trabajar... Eh, ...mediodía... ...el resto de la tarde es para hacerle... Eh, ...algún agasajo... ...muy particular al... ...al director del proyecto, en este caso justiniano... ...entonces el sentido me paro aquí, otra vez... ...y voy a la opción de detalles... ...le digo... Ojo, periodos no laborables o periodos laborables Entonces, le voy a decir periodos laborables y en este caso en esa fecha particular le voy a decir que aquí vamos a trabajar vamos a trabajar de las 8 de la mañana doy clic aquí y le digo que vamos a trabajar de las 8 perdón perdón que estaba le voy a decir que de las 8 am Sí, enter hasta las vamos a trabajar hasta las 12 pm y en la tarde no vamos a trabajar, por lo tanto lo resalto y lo borro. ¿sí? ¿Qué día? El miércoles 26 que es el día de cumpleaños del director del proyecto, que en este caso es Justiniano le digo a aceptar y ya hemos configurado el horario, observen ustedes que el 26 de noviembre solamente vamos a trabajar de 8 a 2. Pero pero también hay, hay, hay situaciones particulares, por ejemplo, en semanas laborales, aquí, dentro del calendario ya básico que hemos tenido, supóngase que en la empresa se considera que los días viernes solamente se va a trabajar hasta las 4 de la tarde, todos los viernes. Entonces, aquí voy, en semanas laborales voy a predeterminado, el horario predeterminado que hemos nosotros hemos decidido, le, le digo detalles, me paro en establecer días en estos años laborales específicos aquí estoy me paro el viernes y le digo que vamos a trabajar de 8 a 12 y de 2 a 5 en la tarde por decir hasta las 5 de la tarde entonces aquí puedo modificar 5 de la tarde ¿Sí? y ya con esto vamos a establecer que eh, una hora la empresa ha considerado una hora menos de labor para que sus empleados o el equipo de trabajo del proyecto eh, realice o haga vida social, entonces le digo aceptar y con esto hemos configurado el calendario laboral del equipo del proyecto, tanto en la parte de sesiones de los días no laborales como algunas particularidades de, eh, del calendario semanal laboral, entonces con esto eh, hemos dado explicación al calendario que ya tenemos, entonces le digo aceptar, ah, sin antes eh, comentarles que si por X o Y razón yo quiero volver al calendario, a la configuración del calendario del proyecto esta opción, opciones me permite hacerlo, mírenlo aquí sí. y doy a aceptar, hago los cambios que quiero hacer y vuelvo aquí al, al calendario laboral del proyecto, le digo aceptar y ya con esto quedamos dispuestos para empezar a insertar cada una de las fases y de las actividades del proyecto. Bueno, entonces ya estamos dispuestos a insertar el conjunto de actividades que pertenece a cada fase en el diagrama de GANs. Sí, es, en este momento nos encontramos en, en la vista de tareas de entrada. Sí, que es la que vamos a ingresar cada uno de esas fases, vamos a tomar como referente el documento de los compañeros Norman y Justiniano y para eso entonces lo primero que hago es pararme en la nombre de la tarea, recuerden ustedes que en el formato defino que la primera línea va a ir el título del proyecto entonces debo activar tarea de resumen del proyecto, esta opción la debo activar y aquí coloco voy a colocar eh, aprovechamiento aprovechamiento de aguas lluvias aguas lluvias ¿Sí? listo ahora voy al documento de los compañeros el sombreo, el conjunto de fases la fase de formulación de proyectos con cada una de sus actividades y eh, la segunda fase que es la evaluación del proyecto también con cada una de sus actividades doy control C y traigo lo, lo traigo acá con lo pego con control V. Recuerden ustedes que esto, eh, este conjunto de columnas se comportan idénticos a como se comporta Excel, por tal motivo, eh, los que manejemos es el no tienen ningún problema de diferencia. Eh, aquí aparecen dos celdas, dos filas en blanco, la sombreo si ¿sí? clic derecho. Y le digo eliminar. ¿Sí? Eh, en, esta, en este nombre en la fase también lo voy a cambiar. Le voy a decir evaluación del proyecto en minúscula. Evaluación del proyecto. Y que me quede en minúscula. Y listo. Ya lo tengo ahí. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar eh, que... Recuerden ustedes que en cada fase debemos de definir un hito entonces tanto para para la formulación del proyecto hay un hito de fin y hay un hito perdón, hay un hito de inicio y un hito de fin entonces me voy a parar aquí y voy a tareas y le digo hito aquí inserto el hito lo mismo acá, al final del, de la fase de formulación del proyecto le digo insertar hito ¿Sí? y lo mismo aquí le digo inicio y me paro aquí y le digo hito, listo ahora vamos a, a a definirlo entonces le digo hito de inicio formulación formulación del proyecto listo, lo mismo aquí me paro aquí en hito y le digo hito de fin eh, formulación del proyecto, formulación del proyecto listo lo mismo en la fase de evaluación del proyecto, entonces en este le digo, hito de inicio, evaluación del proyecto. Y lo mismo en este le digo, hito de fin, evaluación del proyecto. Listo. Ya con eso estamos definiendo puntos de tiempo, de inicio y de finalización de cada una de las fases. Observen ustedes que los hitos se me empiezan a representar como unos rombos, a diferencia de la, cada una de las actividades que ya las tenemos aquí. ¿sí? Entonces, eh, vamos a indicar que esto pertenece a cada una de las fases, entonces voy a identar con esta tecla que veo aquí, idento, lo corro un poco a la derecha, ¿sí? y lo mismo hago con el conjunto de actividades de la segunda fase lo corro a la derecha para identarlo y que me indique que estoy trabajando solo actividades que pertenecen a cada una de las fases listo de esa manera entonces estamos estableciendo el conjunto de actividades que pertenecen a cada, a cada fase ahora ¿qué necesitamos? necesitamos definir eh, la relación la secuencialidad lógica de cada una de las actividades si si el amor más como lo hemos escrito esa es la forma secuencial y lógica en que se han de cumplir las actividades entonces sencillamente sombreamos sombreamos así observen ustedes ¿sí? si quiere si quiere lo sombreamos conjuntamente con, con el inicio del hito y le doy aquí en este en este icono le digo ¿sí? vincular tareas o sea vamos a relacionarlas y observen ustedes que ellas se relacionan automáticamente sí encontramos por ejemplo que esta tarea es un poco más larga que las demás pues lo que pasa es que esta tarea comienza el día lunes y comienza el día viernes y termina el día lunes Ahora, si eso mismo hacemos con la segunda fase, observen ustedes que este, este hito va a comenzar, el hito de inicio de evaluación del proyecto va a comenzar después que finalice el hito de formulación del proyecto. Observemos, voy a sombrear y le digo voy a vincularlo al proyecto y automáticamente, sí, este hito va a comenzar, este hito comienza aquí, pero observen ustedes de que, que esto, lo único que hacemos es, estamos relacionando este con este. Lo que necesito es que este empiece aquí. Pues ahora lo vamos a empezar a hacer. Por eso no hay problema. Entonces, para romper estos hitos, de acuerdo a la lógica secuencial que vamos a tener, entonces, sencillamente doy clic aquí, en desvincular tareas, y ya todo nuevamente a su normalidad. Lo mismo vamos aquí, y lo hacemos. ¿Sí? Bueno, eh, existe otra manera de poder vincular la secuencialidad de las tareas, ¿cuál? Por ejemplo, supóngase que la primera es definir el tema, el hito de inicio, con definir el tema del proyecto, entonces le digo vincular, miren, sí, e inmediatamente se vincula aquí, pero la, después de definir tarea, viene a realizar el marco teórico, y referencial entonces me paro aquí, sí, me paro aquí con este, ojo, y le digo vincular, perdón, le digo este, definir con realizar marco teórico, perdón con, clis, con eh, control sostenido realizar marco teórico y ahora sí le digo vincular y observen ustedes que esta, desde la 2 pasa a la siguiente tarea, supóngase que después de realizar marco teórico voy a plantear el problema, entonces me paro en realizar marco teórico y voy a plantear el problema, y observen ustedes el comportamiento de la relación miren, a partir de la, supóngase que que después de plantear el problema, voy a definir la estrategia metodológica. Entonces, plantear, material, eh, eh, plantear el problema del proyecto y definir la estrategia metodológica. Para sombrear solamente esos dos, recuerden que estoy hundiendo el control, la tecla control. Y le digo vincular. Y observen ustedes cómo se vincula. Después de definir la estrategia metodológica, voy a definir, por ejemplo, definir objetivos específicos del proyecto. perdón Entonces le digo, la, sombreo ambas y... Le digo eh, que se enlace. Ahora, y eh, una vez que se ha enlazado esa, entonces ahora voy a definir los objetivos. Le digo realizar justificación del proyecto. Vincule. Y después de la vinculación de la justificación del proyecto, voy a definir el tipo de investigación. Entonces entre esta y definir el tipo de investigación, los vinculo. Y el último que es definir el tipo de investigación, va a al hito de formulación al hito de fin de formulación del proyecto y le digo vincular y observen ustedes cómo queda vinculado sí otra manera de poderlo hacer que es la más usual la que de pronto la gran mayoría de personas utilizan es la siguiente voy a sombrear esto otra vez para para desvincular perdón qué es esta vamos a romper aquí qué es esta si yo quiero, por ejemplo, el hito, entonces voy a relacionar aquí lo primero que me paro en el hito. Aquí. Y supongase que esta va aquí a la tercera. Entonces, mire. Aquí se señalo y suelto y hago una vinculación. Que de la, terc de la tercera va a la, a la penúltima. Entonces, mire. Que de la penúltima va a la primera. Mire. Que de la primera va a la cuarta. Mire. Que de la cuarta va a la sexta, que la sexta va a la quinta y que la quinta va a la última y que la última me lleva al hito de final de la fase, mírenlo ahí, ¿Sí? esta es la más usual porque esta tiene, tiene una, un comportamiento lógico de la manera como se va a realizar cada uno de los procesos de las tareas, ¿Sí? entonces de esta manera... Eh, hemos desarrollado la manera de cómo eh, programar la secuencialidad y la articulación de cada una de las tareas. Vamos a explicar ahora algunas particularidades eh, al interior de cada tarea. Bueno, continuemos entonces eh, haciendo los enlaces de cada una de las actividades. Ya hicimos los enlaces de la primera fase. Y eh, supóngase que el conjunto de actividades de la segunda fase son secuenciales. En tal sentido, doy clic en el hito de inicio de la segunda fase y me voy con chi sostenido al hito fin para señalarlas todas. Como son secuenciales, entonces sencillamente doy clic en el icono de vinculación o enlazar las actividades y ya está. ¿Qué nos queda faltando en este caso? Nos queda faltando poder enlazar la primera fase con la segunda fase eh, y aquí es importante tener en cuenta algo eh, no debemos de hacer un enlace entre el resumen de la primera fase con respecto al resumen de la segunda fase a qué me refiero yo no puedo enlazar eh, este resumen no puedo venir y hacerlo esto ¿sí? no es correcto, ¿por qué no es correcto? porque algunas actividades independientes o algunas actividades de terceros que nosotros tengamos al interior de cada fase nos pueden alterar de alguna u otra manera alguna actividad de la fase y eso hace de que eh, el resumen de cada fase eh, no lo asuman de esa manera eh, lo más recomendable que es entonces en este caso voy a, voy a romper ojo voy a romper esta actividad o doy control Z para devolverme y lo más recomendable es que el hito el hito fin de la primera de la primera fase ¿sí? se vincule al hito de inicio de la segunda fase eso es lo más recomendable que se debe hacer ¿sí? como observen ustedes aquí bueno, eso eh, por el... Por, las, eh, el, por los enlaces secuenciales que normalmente puede tener alguna tarea. Pero en algún momento yo puedo hacer lo siguiente. Observe, quiero que hagamos algunos, algunas particularidades de, de la primera fase. He, he roto todos los enlaces y digamos lo siguiente, por ejemplo, que eh, inicio, entonces el hito, el hito de inicio de formulación ¿sí? lo enlazo con el la, definir el tema del proyecto. Que, que plantear el problema del proyecto depende de la definición del tema del proyecto, entonces lo enlazo, no hay problema. Que la definición de los objetivos del proyecto dependen de que previamente se haya planteado el problema. Listo, entonces hago el enlace. Aquí, listo. Que los objetivos, los, eh, que la realización, que realizar la justificación del proyecto depende que se hayan definido previamente los objetivos. Entonces, enlazo los objetivos con la justificación. Aquí está, con Cris sostenido. Ahora, eh, que el marco teórico eh, depende de la justificación. De pronto el marco teórico podrá depender de qué. Podrá depender directamente de los objetivos. Una vez que yo defina los objetivos, pues ya puedo empezar a hacer, independientemente de la justificación, yo puedo también empezar a hacer el marco teórico. ¿Eso qué me significa? Me significa que yo puedo ir al, a los objetivos y enlazar directamente el marco teórico. Vamos a ver aquí, no nos da. Vamos a ver aquí. Sí, aquí ya nos dio. Entonces, observen ustedes que ya en este caso... Eh, el, tanto la justificación como el marco teórico dependen directamente de qué? de los objetivos Pero ahora, el tipo de investigación, este tipo de investigación depende directamente del marco teórico ¿sí? Una vez que se haga, yo puedo hacer el marco teórico La pregunta es, ¿es factible o yo puedo empezar también a hacer el tipo de investigación una vez que se hayan realizado los objetivos? pues lo más recomendable es que usted haya organizado el marco teórico y el marco teórico lee un espectro de conocimiento para poder realizar el tipo de investigación. En tal sentido, entonces, de, eh, del marco teórico depende el tipo de investigación. En tal sentido, entonces vamos a enlazar este aquí. ¿Sí? Ahora, eh, de, la misma manera, de la misma manera lo hacemos con quién? La justificación. La justificación, para realizar el tipo de investigación, necesitamos el marco, eh, haber hecho la justificación. Entonces, en tal sentido, entonces, eh, voy a realizar el enlace entre la justificación y el tipo de investigación. Entonces, aquí lo hago y lo enlazo aquí. Ya ven ustedes cómo me va quedando. Ahora, eh, de La estrategia metodológica depende directamente de la investigación. O yo puedo, a partir del momento en que yo defina los objetivos, yo puedo empezar a hacer la estrategia metodológica. Eso es de acuerdo a cómo cada de ustedes lo tenga en cuenta. En este caso, entonces voy una vez que he definido el tipo de investigación, voy a la estrategia metodológica. O sea, ¿Ven ahí? ¿Sí? Pero bueno. Pero aparece un concepto bastante interesante que quiero comentarles a ustedes que es el concepto de tiempo de espera qué significa eso significa que que podemos en algún momento eh, una vez que se realice la actividad debemos de esperar a que la actividad se termine o se ejecute eh, eso es lo que normalmente siempre se hace por ejemplo supóngase que eh, vamos a mirar aquí en este ejemplo estamos mm, definir tipo de investigación sí. Eh, para definir el tipo de investigación, el tipo de investigación depende del marco teórico y depende de la justificación del proyecto. Supóngase que, que usted realiza la justificación del proyecto, pero cuando va a realizar el análisis del marco teórico, aquí me paro en el análisis del marco teórico, el marco teórico eh, dura más, ¿sí? y supóngase que usted tiene... Mmm, organizado que su marco teórico lo va a hacer en 15 días o lo va a hacer, o se demora 4 días por decir hay una gran diferencia con respecto a realizar la justificación para poder determinar ese tiempo de espera ¿sí? eh, en el cual una vez que se realice el marco teórico pueda, o sea, pueda ejecutar el tipo de investigación entonces yo me voy al enlace entre realizar el marco teórico y el tipo de investigación que es este, esta flechita aquí con mucho cuidado me paro voy a empezar a incrementar para que se pueda observar sí es esta aquí correcto ¿sí? doy doble clic en esa flechita que me señala la relación que existe entre realizar el marco teórico y realizar o definir el tipo de investigación le estoy diciendo que que esa relación, el tipo va a ser de fin a comienzo, o sea que una vez que se termine eh, el marco teórico, se puede iniciar el tipo de investigación. Pero para este caso, de, de, de vamos a definir que el marco teórico va a tener un tiempo de espera aproximadamente de unos cuatro días. Aquí lo estoy diciendo, aquí lo estoy incrementando, cuatro días y le digo aceptar. Observen ustedes que en este, en este caso, la la parte el hecho de, de, de inmediatamente ¿sí? trasladar trasladar en la demora del marco teórico inmediatamente se desplazan todas las actividades sí incluyendo incluyendo la actividad de la justificación entonces es importante que eso se tenga en cuenta no vamos a, a vamos a, a mermarle de pronto no le digamos este es el de la justificación ah, lo hice con el de justificación y no el de marco teórico entonces vamos a cancelar aquí y lo digo con él con esto vamos a ponerle cuatro días al de justificación y le quitamos al de la justificación del proyecto si, sí, aquí le ponemos cero días cero días y observen ustedes que eh, ahora sí, inmediatamente esta perdón esta actividad que es la justificación del proyecto va a depender de, va a depender del de tipo de investigación, perdón, el tipo de investigación va a depender de la justificación del proyecto, pero no requiere, ojo, no requiere de, de poderlo, eh, de tener un tiempo de espera para eso. Entonces, en este caso, observen ustedes que el marco teórico tiene un tiempo de espera para poder ejecutar el tipo de investigación tiene un campo de espera. Aquí le digo, mire, perdón que estoy dándole aquí. Doy doble clic. Tiene un campo de espera de cuatro días. Vamos a mermarle para poderlo observar un poco mejor. Pongámosle dos días. Y observen ustedes que aquí se me rompió el enlace. Otra vez. Vamos a mirarlo aquí. No hay problema. Vamos a mirarlo aquí. de cuatro días, y entonces le digo de dos días, le digo aceptar, y observen ustedes cómo se comporta, listo. Eso, eh, eso es un tema bastante interesante, que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta, eh, muchas veces hay algunas actividades que no dependen, mmm, que dependen de algunos tiempos de espera que debemos de realizar, bueno, entonces finalmente nos quedaría haciendo falta el enlace de las, de las dos fases, entonces cojo la última actividad, que es el hito en este momento, eh, la última actividad de la primera fase, y la enlazo con el hito final de la fase número uno. Y aquí observen ustedes que inmediatamente se traslada completamente todo el proceso. Entonces, eh, con eso, eh, por el momento damos... Damos por terminada esta primera fase de la explicación y en próximos videos estaremos avanzando.